Hola, muy buenas noches a todos los seguidores de Movimiento Civil. Hoy tenemos un programa más. De hecho, este programa ha sido anunciado hoy. Eh, hoy tenemos a, a un invitado especial. Tenemos a Raúl Alfonso Paredes, que no es otro que eh, conocido, el más conocido como eh, el murciano encabronado. Por sus innumerables vídeos en redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, donde yo lo he descubierto recientemente. Y la verdad que es un placer, Raúl, tenerte aquí con nosotros, un hombre valiente, un hombre que habla eh, con la verdad y que se expresa públicamente, eh, bueno, a, a todos aquellos que, que estamos en, en la red y que lo vemos, ¿no? Así que nada, eh, Raúl, buenas noches, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Pues buenas noches, bien. Eh, gracias por el interés y siempre me gusta eso de que digan que soy valiente porque hablo, lo cual dice mucho del problema que tenemos. Si por hablar eres valiente es porque no se puede hablar. Uh -huh. Me sorprendió mucho el bozarrón que tienes, es decir, eres una, una persona con una capacidad para transmitir muy buena, de hecho eh, tienes una especie de frialdad, así es como yo un poco te, te defino, que hace que el mensaje que transmite sea claro, contundente y que a la gente le llegue, y eso no es fácil hacerlo, así que te doy la enhorabuena po, por ello. Eh, Raúl, para el que no lo conozca, Raúl Alfonso Paredes es un español de 44 años. Que vive actualmente en un pueblecito de Murcia, pero eh, no eres nacido en Murcia, ¿no? Aunque tengas así un acento más parecido al, al acento vasco, ¿no, Raúl? Yo soy de Murcia, yo soy de un pueblo que se llama Fuente Álamo, de Murcia, que hay varios Fuente Álamo en España, pues yo soy Fuente Álamo de Murcia y nacido, criado y engordado aquí. <risa> Genial. Bueno, decir a los espectadores que Raúl se define como una persona eh, normal, Campechano, una persona normal como todos nosotros. Una de las frases que Raúl ha utilizado eh, y que a mí me ha sorprendido es que actualmente no vivimos en, en libertad. Y eso pues eh, se puede llegar a considerar debido a que en España hablar ahora sale muy caro, ¿no, Raúl? Es decir, expresarte públicamente puede incluso eh, ser motivo de censura por parte del Gobierno actual que no le interesa que haya voces discordantes con, con la gestión que está realizando no solo del coronavirus, sino con temas económicos que nos afectan eh, a todos. ¿Cómo ves, Raúl, la, la situación actual? Pues la situación actual es algo que eh, la gente, mucha gente pedía gritos hacer esta probatura eh, de lo que es este mal vendido gobierno del progreso. Y creo que mucha gente dice lo de que somos mucho menos libres ahora que antes. Yo a mi hija que tiene 18 años le digo que ojalá ella hubiera vivido como yo la adolescencia en los años 80, principios de los 90, que la gente era más libre para hablar, para expresarse. Ahora, el que no está ofendido repite solo mantras que escucha en los medios de comunicación y yo creo que si la gente le choca por cómo hablo es porque hablo de una forma personal y creo que no suelo utilizar los estereotipos que me digan desde los medios de comunicación. Uh -huh. Te quería preguntar, Raúl, ¿cómo te defines ideológicamente? ¿De derecha o de izquierda? Sé que tu crítica va muy dirigida a la izquierda, pero no sé exactamente cómo te defines. Yo mi crítica va muy dirigida a la izquierda porque que no se le olvida a nadie que ETA es comunista. Uh -huh. la, cuando salía la porquería esa de Gara y la directora era esta que tenemos de diputada en el Congreso ahora, ellos son de ideología comunista, y el uh -huh. primo asesino del comunismo es el socialismo. Entonces, aquí en España, pues yo por supuesto sí crítico con las decisiones de la gente, pero... Eh, si tuviera que decir que me asemejo a algo, sería a la derecha, eso seguro. El centro no existe, eso es una broma, ya lo ha Ciudadanos, que no, eso no existe. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Y no quiere decir eso, que no critique a los personajes, pero yo soy liberal, eso seguro. Igual que soy ateo y defiendo ciertas cosas que eh, creo que la izquierda vende mucha mentira y mucho humo y se aprovecha siempre de la encultura. Uh -huh. Entiendo. Disculpa, creo que hemos perdido la imagen, ¿no, Raúl? Sí, sí. Hemos perdido la imagen. Ahora la hemos recuperado. Ahora la hemos recuperado, no hay problema. Bueno, has explicado muy bien que te defines como liberal y como ateo. Te quería preguntar, dentro de los partidos políticos que hay actualmente, ¿con qué partido, diríamos, te posicionarías más a favor? Pues... Está muy complicado. Está muy muy complicado decirlo. Ahora mismo... Eh... No lo sé, creo que tenemos un momento político muy malo, porque es el reflejo de tantos años de tener esta educación. Y Si yo me tengo que alinear con lo que veo en el Congreso, yo cogería personas. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Cayetana, que es de un partido que creo que está perdido. Y me gusta mucho Macarena Olona, que es de otro partido que también tiene gente que no... Uh -huh. Eh, tiene gente muy válida y otros que no lo son. Uh -huh, entiendo. Eligen más a personas más que a un, a un partido político. Ha quedado muy claro. En tus vídeos he visto que utilizas mucho, eh, lo has dicho en dos ocasiones, eh, utilizas mucho el término, eh, este sistema político o este sistema nos falla. Es decir, haces, eh, haces como englobas a todos los partidos políticos y dices que este sistema nos falla. ¿En qué crees que falla el sistema? Porque... Desde hace 40 años vivimos en una especie de partitocracia, en una oligarquía de partidos, como definía Antonio García Trevijano, que ha sido el único pensador político, no sé si lo conoce, que, que definió este concepto de partitocracia, donde los partidos viven del Estado, obtienen subvenciones del Estado. Y, y ellos, pues, eligen a sus propios, eh, a sus a su propias listas, hacen sus propias listas, eh, a sus propias personas para ocupar puestos de representación. Por lo tanto, nos encontramos ante una, una difícil tesitura, ya que no elegimos a, a las personas que queremos que nos representen, sino simplemente elegimos a partido. Entonces, como me has comentado que no te defines. Eh, o no te defines ideológicamente, pero no te defines por ningún partido político, entonces, ¿en qué crees que falla el sistema actual, si es que falla en algo? Pues el sistema actual falla empezando porque la concepción de la Constitución, el sistema electoral elegido de la ley DONT, que es un chiste, y el sistema este que, que nos han vendido como que es el bueno, yo sí que creo que tenemos lo que los españoles queremos. Eso sea, de que no elegimos a los que nosotros queremos no, no es así. O sea, uh -huh. La gente le vota al partido, a la gente, a, lo, a los personajes que ve. Bueno, el, eh, la gente vota al partido, pero el partido es el que configura las listas. Es decir, hay otros países en Reino Unido que eh, son las personas los que votan a sus diputados eh, en, su, en su región, en su provincia, para que les represente luego en la Cámara de Representantes, y en España no existe una democracia real de base, la gente elige unos partidos, pero esos partidos eligen a unas personas para que represente unos puestos. Entonces, yo, yo entiendo mucho el concepto que has explicado de que tú eh, te, bien, te ves representado por personas como, como Cayetana, eh, Álvarez de Toledo, que, que representa en este caso al, al Partido Popular, pero en cambio te representa a la persona y no te representa el partido. Por eso digo que quizás en España el sistema eh, habría que repensarlo porque los partidos nos están fallando, ya que los partidos viven del Estado, es decir, viven de las subvenciones del Estado e indirectamente, cuando votamos, el partido recibe esa subvención. Entonces, yo creo que eso habría un poco también que, que repensarlo y era la primera idea que el partido de Vox, que ahora está tan de moda, tenía ante sus electores, que era que la gente pudiera elegir a sus a su propios representantes. Entonces, bueno, te quería simplemente eh, comentar eso para que para que, para que que la gente lo, lo supiera. Eh, en, tu, en tus últimos vídeos también has comentado que y me ha llamado mucho la atención, por cierto, que en noviembre en España nos quedamos sin liquidez. Has aportado sí. una serie de datos eh, económicos donde hablas de que en España hay un gasto político de 3.000, aquí creo que lo tengo apuntado, 3.211 millones de euros. Sí. Y que eso pues incluso rebasa el gasto que podemos tener en educación, es horrible, o sea, es, es tremendamente alto. El gasto alto. de educación desde el Estado. Eh, desde luego las la comunidades autónomas tienen sus partidas y para saber lo más que está el sistema es pensar que el gasto que más ha crecido, eh, desde Felipe González, en proporción, hay dos gastos que es lo que más ha crecido. Uno uh -huh. es el gasto político y el otro es el gasto en el tamaño del Estado. Eh, si no me equivoco, y hablando un poco de memoria, mientras la población española crece un 10%, eh, el funcionariado crece un 420%. Entonces uh -huh. no tiene coherencia que si yo tengo un, un taller de coches y tengo 10 mecánicos y arreglo 10 coches, pues si arreglo 12 coches, pues de repente tenga 45 mecánicos. Y esto es lo que tenemos en España. Y la gente uh -huh. ha normalizado esto como que el dinero del Estado cae de no sé dónde, o como dicen las lumbreras de los hermanos Carzón, como tenemos una máquina que imprime billetes, pues imprimimos billetes y ya está. Uh -huh. o sea, lo que pasa es que, claro, incluso... el, el sistema se ha ido perpetrando durante muchos años y esto lo ha hecho tanto la izquierda como la como la derecha, porque la izquierda ha gobernado y la economía ha ido, ha ido mal pero es que la derecha tampoco es que haya logrado revertir la situación, porque sí es verdad que a lo mejor con Aznar podíamos vivir mejor, pero luego Rajoy, también te he escuchado en alguno de tus vídeos, le haces una crítica de que no supo, eh, no, no fue capaz de cambiar de cambiar eh, el sistema y permitió al final salvar a, al grupo Prisa, el grupo el país y la sexta, para que la izquierda volviera otra vez a gobernar y al final entre ellos, se van comiendo la tostada, pero el resultado es el mismo, que el sistema nunca cambia. Entonces, por eso te preguntaba: este sistema falla y algo tendremos que hacer para revertirlo, porque da igual quién gobierne, parece, ¿no? Derecha o izquierda, estamos siempre jodidos. Yo es que, como no, no los distingo, si la derecha es Mariano Rajoy Brey, uh -huh. pues creo que sus, sus políticas son exactamente iguales o muy, muy, muy, muy parecidas a las políticas que hacía. Zapatero. De hecho, ninguna ley ni despropósito de Zapatero. Lo quito uh -huh. Mariano Rajoy Brey, porque eh, gobernar gobierna en, en serio, gobierna los lobbies y la gente no tiene capacidad mental para pensar. O tú me uh -huh. vas a decir ahora que es normal que a mí un chaval de 23 años me diga que los valores que a él le gustan son los de la Segunda República y apenas sabe escribir porque tiene una falta de ortografía enorme. Entonces, eh, yo creo que el último político en España que tenía Gallardía y que eso se lo comió fue Aznar. Porque Aznar tuvo seis años de legislatura muy buenos y dos años que estaba endiosado. Los últimos dos años de Aznar en, en el gobierno fueron un craso error. Y es que a los españoles nos gusta esto, endémicamente nos gusta. No es más que ver nuestra trayectoria, nunca hemos tenido un periodo de paz más longevo que la actua, que vamos desde la dictadura, nunca ha estado España uh -huh. en conflictos armados 80 años, uh -huh. que somos, somos uh -huh. así, latinos. Uh -huh. lo, lo, lo que pasa es que más que un, haber un problema endémico y que a los españoles nos gusta esto, yo creo que los españoles, y, y disculpa que a lo mejor discrepa aquí un poco contigo, yo creo que es la única opción que hemos tenido, es decir, cuando llega el periodo del 78, se nos pone encima de la mesa una constitución, y esa constitución es la única opción que tenemos para elegir. Entonces, es como si, no sé, o sea, a ti te dan a elegir solamente una opción, ¿con qué te queda? Pues con la opción que tienes. O sea, no te, si, si te dieran a elegir entre una opción u otra, pues diría a lo mejor me voy a una o me voy a otra. Con esto no estoy queriendo decir que yo quiera una república ni nada por el estilo. Lo único que estoy queriendo decir, Raúl, es que yo creo que los españoles en 40 años, ¿qué hemos decidido? O sea que si nos ponemos a pensar que hemos decidido, hemos decidido la forma de Estado del país, si queremos monarquía república, hemos decidido, como tú bien decías al comienzo del programa, una ley don, donde una ley electoral que nos represente. Eh, elegimos a nuestros diputados. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué elegimos? O sea. Yo creo que son los políticos actuales los que eligen, al final, lo que el país quiere, ¿no? El Consejo General del Poder Judicial lo eligen los políticos, ellos son los que eligen a las personas eh, incluso que tienen que hacer un programa de televisión en los medios de comunicación, eh, es decir, está todo controlado por ellos actualmente. Yo creo que el sistema eh, ha llegado a un punto de corrupción por parte de tanto la izquierda como la derecha, que ahora nos encontramos con un Partido Socialista, y ahí estoy muy, muy de acuerdo contigo, que, que, que, bueno, que es el claro reflejo de, de la imposición de una, dictadura, de una dictadura, de una dictadura de un partido político sobre el resto de los españoles. Entonces, yo, yo estoy de acuerdo que los españoles están en esto, eh, es decir, involucrados y, y, y que son cómplices de esta situación, pero yo creo que deberíamos de repensar, dar una solución de verdad entre todos para cambiar el sistema. Es que este sistema, tal y como está configurado, no nos ayuda a, a ninguno a salir adelante, ¿sabes? Esa es una opinión personal mía. ¿eh? Eh, pero bueno, eh, te quería preguntar, Raúl, eh, ¿qué nivel de censura has experimentado tú en las redes sociales? Porque, según tengo entendido, te bloquearon de Facebook eh, durante 30 días. Durante 30 sí. días. Yo he llegado eh, a perder la cuenta un año. Hasta un año, ¿no? Y, y, y, y fijarse a todos los espectadores que estáis en directo. Eh, lo censuraron simplemente por decir Santiago Matamoros, patrón de España. ¿Es eso cierto, no? Sí, sí, por la por Matamoros, el, el buscador de ciertas palabras que tiene el, los motores de búsqueda de Facebook. Eh, pues De hecho, yo le escribí y tal, pero nada, 30 días, pero de todas maneras tengo pendiente, me salen todas las amenazas de cierre que tengo esperando para cuando uh -huh. cometa algún otro delito. Uh -huh, uh -huh. Entiendo. Y, nada, y, y ahora lo que estoy es señalado por Neutral, por maldito bulo, Uh -huh. eh, dicen que Moncloa ha tenido que emitir una nota no oficial para desmentir las informaciones que da un tío de Murcia de un pueblo pequeño uh -huh. y, y fíjate lo que tiene que molestar, que cualquier voz discrepante ponga a la gente a pensar para que se paren en fijarse eh, en un tío como yo uh -huh. Hombre, yo creo que el mensaje que transmite hace que la gente se interese, porque como te he dicho al principio del programa tienes un mensaje muy claro, contundente, eh, eso, tu capacidad de transmitir el mensaje hace que la gente te, te, te siga, ¿no? Y, y en ese sentido, pues me imagino que, que eso, organizaciones como Neutra o Maldito Bulo están muy pendientes de ti, ¿no? Eh, porque haces una crítica al gobierno actual y eso, y eso les le molesta. Vivimos tiempos de censura y como tú también decías, si no hay libertad, al final es, es complicado, ¿no? Eh, que podamos vivir en una sociedad democrática. Eh, ¿Qué más te iba a preguntar? Eh, has abierto un canal de YouTube, ¿no? Recientemente eh, Tienes 1.300 suscriptores ¿Por qué te decidiste a abrir un canal de YouTube, eh, Raúl? Porque me lo aconsejó un, un amigo eh, Por el tema de, de que me borraban los vídeos Me borraban los vídeos y, y entonces eh, Era para conservarlo. Yo es eh, algo que no utilizo O sea, yo no hago nada en... Eh. Eh, en Youtube. Es, es algo que me lo dijeron oye, que, que hay vídeos tuyos que se han perdido y entonces empezaron a aparecer marcados que ponían parcialmente o noticias sin contrastar parcialmente falso pero ponían noticias sin contrastar. Entonces eh, ¿cómo te inducen o te explican qué es lo que tienes que hacer o dejar de hacer? Pues los motores de búsqueda, cuando tú te metes, por ejemplo, esto es muy sencillo, tú miras un hotel en Jaca y luego te pones a ver un periódico deportivo y casualmente te ofrece una oferta de un hotel en Jaca. Pues el Facebook lo que hace es, si. los que mandan aquí, porque Facebook es una empresa que se dedica a la publicidad. Entonces, si no quieren que salgas, pues no apareces. Y si quieren que salgas, apareces. Entonces, yo he pasado de tener vídeos de 800.000 reproducciones a tener, yo qué sé, pues como mucho. Yo no sé si ahora paso a algo a lo mejor de 300 o 400 000. Lo que sí hace la gente es que coge mis vídeos y los corta y los pasa por el Twitter, por WhatsApp, por... Al final viene a ser el mensaje, sigue corriendo igual y entonces ya lo que hacen es marcarme directamente. De hecho, hay mucha gente que me manda capturas de decir, mira, tu vídeo pone información parcialmente falsa. Pero yo siempre digo que si lo mío es falso, lo que tienes que hacer es poner la noticia verdadera al lado y contratarla. Uh -huh. Pues si no, ¿cómo sabemos que es falso? ¿En comparación con qué? Uh -huh. Entiendo perfectamente. A mí me ocurrió también, a mí me mandaron, creo que fue maldito bulo, un mensaje al correo de Movimiento Civil informándome de que un vídeo que colgué de Pablo Iglesias, paseando por una estación de tren donde lo bucheaban y, y le gritaban, le insultaban, eh, no podía subirlo. De hecho, bueno, intenté subirlo, lo subí, pero a ratito ya me lo cortaron. O sea, ya no me permitieron... Eh, ...que ese vídeo pudiera ser emitido en YouTube... ...o sea que eh, no solo creo que están en Facebook... ...sino también llegan hasta YouTube ya... Eh. ...o sea han extendido... Eh, ...parece que sus tentáculos por todas partes... ...estos de, de maldito Bulu neutral. Mm. Llega un momento en que la gente lo que hace es... Eh, ...buscar otro medio para informarse... ...yo la prensa española la toco muy poco... ...pero desde hace mucho tiempo... ...entonces pues esto conlleva... Eh, que mucha gente pues ha empezado a ver programas no hay más que ver que gente que yo admiro muchísimo como Jano García pues el hombre de mi tía en Youtube, al final pues como uh -huh. tiene un mensaje veraz y demás pues lo puede ver en una entrevista, en cualquier medio, pero <ríe> aquí hablamos de dinero y poder, poder y dinero uh -huh. y... y entonces la gente que tiene un mensaje que ponga a la gente a pensar no interesa uh -huh. es pues así Entiendo, Raúl. Eh, bueno, ha grabado un vídeo hoy alrededor, no sé si era a la las 1 o a las 2 de la tarde, pero yo lo he compartido aquí en el canal de Movimiento Civil, donde decías que no te ibas a sentir intimidado en esta entrevista, que de hecho, podías decir alguna palabrota, aunque te veo que te estás comportando muy bien, sí, eh, muy sí. moderadamente, y que eh, podrías decir eso de Bessie de Fresi. Sí, sí, sí. Yo... ¿Qué, es, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de Bessie de Fresi? Pues eso quiere decir que yo mido un metro ochenta y peso 114 catorce kilos y entonces cuando eh, empezaron a llegarme amenazas, cuando empecé a mencionar al PNV, a esta y todo esto, empezaron a llegarme muchas amenazas de gente que enarbolaba pues esa bandera, eh, la escurriña mezclada con banderas comunistas y partidos comunistas y tal y cual y entonces pues eh, creo que a la gente le molesta muchísimo que le digan algo así lo hago solamente a mí, no me por... me molesta, a, mí, a mí no me molesta para nada si los sí, decir, al si, final si tú me quieres amenazar a mí o te es como eh, cuando era chaval siempre hacía una cosa cuando venía alguna persona muy valiente yo siempre hacía este gesto así a ver si se yo hacía así no, pues, pues no me tiembla el pulso no me ha asustado entonces uh -huh. pues eso lo he transformado en las redes sociales en, si, si te pones muy violento conmigo pues yo te mando un besi de fresi <risa> Esa es la voz que ponen, ¿no? La verdad es que no me he sentido intimidado, ¿eh? Pero bueno, a lo mejor, quién sabe, cuando acabe no la entrevista... No tiene una actitud acaba... violenta conmigo. Entonces... Intimidatoria. ¿Eh? Uh -huh. Exacto. Bueno, ¿qué más te, te podría preguntar? Eh, hemos hablado al principio del programa, pero no nos ha dado mucho tiempo, eh, de que eres una persona que en tus vídeos una de las características principales que utiliza es aportar datos económicos. Hemos hablado de los 3.211 millones que nos cuesta el gasto político. Eh, también podemos hablar de los millones de funcionarios a dedo, ¿no? que son dos millones de funcionarios los que hay. Podemos hablar de la deuda de España, que creo que ya puede ascender al 130% del PIB. Entonces, me, me gustaría que pudieras un poco hacer un... Eh, dentro de los vídeos que hace, aquí en Movimiento Civil, eh, si es posible, una especie de resumen para que la gente aquí en Movimiento Civil entienda la situación económica que, que actualmente vivimos. Mm, yo utilizo mis asesores, por ejemplo, para el último vídeo que utilicé los datos, pues, utilizo todo este material informático súper sofisticado. Entonces, pues, lo que hago son eh, tomar eh, datos públicos de nuestro propio ministerio. Los eh, uh -huh. económicos, luego me baso en ciertas cosas y... Y muchas cosas no las cuento porque la gente, pues mucha gente, como sé que hay mucha gente de, que, votante de Podemos y del PSOE que me ven, pues entonces no intento dar muchas cifras muy farragosas porque, claro, todo lo que no sea contar con los dedos lo llevan mal. Entonces, yo lo que intento es dejar claro lo siguiente. ¿Qué significa PIB? Producto interior, bruto. ¿correcto? Bruto. Es un cálculo en bruto de qué vas a generar en un año. Significa... Bruto. Entonces, si tú tu cálculo en octubre del año anterior dices que el Estado va a disponer de 450.000 o de 470.000 millones de euros, que es 10.000 euros por español, que nos van a retener de impuestos, claro, yo no me, yo no aporto 10.000 euros de impuestos, ¿por qué no? Pero entonces habrá uno que aporte 150.000. ¿no? ¿Qué pasa si entonces se la cuenta en octubre y resulta que para la economía tres meses… El cálculo no es correcto, engañas a la gente. Y entonces vemos como esas lumbreras y esas eminencias como Montero dicen que, bueno, se van a desviar un poquito del presupuesto y que ya no van a ser 450.000 y que van a ser 567.000 millones de euros, que va a haber un déficit mensual de 46.000 millones de euros. Entonces yo lo que intento es dividir eso entre la gente para que lo entienda. Para, yo hago los números más sencillos para que la gente entienda que la seguridad social, cuando te dicen eh, que es pública, universal y gratuita, ¿cómo va a ser gratuita? Se paga con dinero. Eso es también dicen que... de la sanidad, o sea, la seguridad social y la sanidad por otro lado, ¿no? Eh, la Correcto, sanidad es eh, universal eh, y gratuita la también. La seguridad social tiene un déficit de mil millones de euros. La, uh -huh. la seguridad social para pagar las pensiones está... Recurriendo a la deuda pública. Está endeudando el país para pagar lo que no puede pagar. Eh, la educación tampoco es gratuita. Se paga a base de retraer impuestos a la ciudadanía. Entonces, eh, el problema que tiene España es que si tú dices el cálculo que hay, el gasto que hay para pagar, eh, eh, vas a conseguir que, si el cálculo que tienes es este, si no ingresas lo que prevés, no puedes pagar. No hay, no hay más. Entonces, si no puedes pagar, eh, ¿qué hacemos? Yo intento simplificarlo para que la gente no entienda lo que significa déficit, producto interior bruto y la gente se piensa que eso es algo como que lo debe el Estado. Eso no va contigo. Que si el ayuntamiento de tu pueblo, como es el caso del mío, debe más de 1.100 euros por habitante, eso a ti no te va a repercutir. Y yo siempre digo lo mismo. Solo hay que ver, salir a la calle para ver dónde está reflejado el dinero. Esos 10.000 euros por español ¿En qué está reflejado? Uh -huh. ¿Dónde está el dinero? Uh -huh. Y el dinero lo tritura el Estado. En las cifras que doy es ¿cuánto se gasta en ministerios? La gente todo eso no le interesa. Uh -huh. ¿Por qué el gobierno del progreso de 2019 a 2020 gasta un 36 o un 37% más que en 2019 en ministerios? ¿Eso a mí en qué me influye? ¿Qué ha pasado? Uh -huh. con... Ya tengo 44 años. ¿Cómo he podido sobrevivir sin un ministerio de igualdad? ¿Qué ha pasado? no lo sé. Y así mm. todo. Perfecto. Te iba a preguntar, eh, y creo que es una pregunta que a muchos de los oyentes le va a interesar escucharla por parte tuya. ¿Te has planteado el no acudir a votar en las próximas elecciones? Debido no. a que, bueno, a que el sistema no funciona y que ni derecha ni izquierda solucionan esto. No. De hecho, yo eh, creo que todo el mundo tiene que votar. O sea, para mí eso es importantísimo por un motivo muy sencillo. En España el Partido Socialista tiene aproximadamente 3 millones y medio de personas vinculadas al partido. Directa uh -huh. o indirectamente, 3 millones y medio. Cuando tú me digas a mí que la gente va a votar en conciencia porque tienen conocimiento práctico, una idea real y verídica política, pero si sé fidedignamente que 3 millones y medio van a votar al Partido Socialista y que sí o sí 850.000 le van a votar a Esquerra Republicana de Cataluña y que va a haber 250.000 locos que le votan a Bildu, pues si yo no voy a votar, le voy a dar mayoría absoluta a la gente que lo único que odia es a mi país. Y que solo unos quieren robarlo y los otros matarnos a todos. Entonces, lo de, ir, lo de no ir a votar, yo lo que creo es que si usted es votante del PSOE, si usted es votante del Partido Popular, si usted ha votado a Vox, si usted ha votado a Ciudadanos, lo que tiene que hacer usted como español preocupado y comprometido es en vez de criticar o estar ahí sufriendo en el WhatsApp hacer que se usted que en todos los pueblos hay porque el Partido Socialista es una de las empresas más grandes de España váyase usted a una sede y pregunte qué ha pasado con su voto y la gente no se molesta es como bueno yo he echado la papeleta y, y estos que hagan y lo que entonces entonces, en, entonces legitimar un sistema corrupto donde votamos a partidos que reciben dinero del Estado y que ellos mismos pues eligen a los diputados que nos van a representar, ¿tiene algún sentido? Porque yo a día de hoy me lo pregunto. No sé, Raúl, si conocen la figura de Antonio García Trevijano, que le he mencionado antes, que era un pensador político español que se opuso al régimen de Franco. Eh, eh, Antonio García Trevijano fue eh, político, fue abogado, jurista, eh, escribió una serie de libros en España y creó un movimiento que se llama el MCRC, un movimiento que lo que quiere es una división de poderes en España. Eh, quiere también eh, que los españoles elijamos ¿no? la forma de Estado. Y, y de verdad, o sea, yo creo que la, la partitocracia actual, el régimen de la transición, a mi modo de ver, está totalmente muerto. Yo creo que no hay opción, o sea, se van a seguir perpetrando en el poder, tanto unos como otros. Ahora estará la izquierda, quizás en el futuro esté, esté la derecha. Sí coincido, sí coincido en el análisis que hace de que eh, parece que el PSOE va a estar o puede estar muchos años en el poder, creo que el proyecto de Pedro Sánchez va a 15 o 20 años, porque va a tener un voto inmigrante, un voto de las mujeres ¿no? que, que denuncian eh, la violencia de género eh, y todo esto que les va, les va a beneficiar tremendamente y también el voto de personas que, que, bueno, que reciben esa ayudita o esa paguita, pero, de verdad, sinceramente, Raúl, te lo digo con total convencimiento. Yo, en mi opinión, vamos, y eso lo voy a comenzar a, a, a hacer, ya llevo un tiempo haciéndolo, yo voy a dejar de votar. Yo, yo no creo en este, en este sistema. Eh, de hecho, en España, si, te, si, si, si lo miras bien y te fijas, eh, el porcentaje de abstención de personas que no acuden a votar y que no votan porque no quieren, porque no creen en esto, es mayor que el del el Partido Socialista. O sea, hay más personas... Que, que ya han decidido no participar, por lo tanto, es mayor el porcentaje de abstención que el del primer partido más votado de España. Y eso quiere decir que la población española, muy contenta, no está con esto. Eh, partiendo de la base de que hay 10 millones de personas con derecho a voto que no fueron a votar, es tener una fe infinita en la población española, pensar que esos 10 millones de personas no han ido a votar, porque a lo mejor de esos 10 millones de personas, siete millones de personas, pues, pues que no les interesa porque prefieren irse al cine porque les da lo mismo, porque es como que no va con ellos. Entonces también hay que pensar que mucha gente no vota porque no le da la gana. No es porque le preocupe el sistema o no, pero uh -huh. muchísima gente. Y la figura del señor Trevijano, pues una persona que se jactaba de ser amigo íntimo y personal de Juan Carlos y del padre de Juan Carlos y demás, pues Aquí no olvidemos que en España estamos considerados uno de, de los 20 países con una democracia más avanzada. Esto es una monarquía parlamentaria y la sensación que tiene la gente no es que el problema sea ese. Yo, por ejemplo, no soy monárquico, pero cuando pienso en el nivel político que hay, creo que en España no habrá ninguna persona más preparada seguramente que el rey Felipe. Si bien ya digo que yo desde siempre he pensado que no creo en la monarquía, pero sí que creo en una persona preparada con conocimientos de Estado para gobernar. Por eso yo soy de la gente que cree que lo más inteligente sería hacer un, una especie de gobierno de coalición, de buscar gente preparada. Un ministro uh -huh. de Sanidad, pues llámame loco, pero yo pondría una enfermera o, o alguien del uh -huh. sector sanitario. Y al frente de la Guardia Civil, pues seguramente... Bueno, yo, Raúl, disculpa. Uh -huh. Creo que se ha ido un poco la imagen. Yo más que diría que yo pondría una enfermera, yo creo que eso lo debe de elegir el pueblo español. Cuando has hablado del concepto de democracia avanzada... No sé exactamente a, a qué te refieres con democracia avanzada, porque en 40 años no elegimos nada. Es decir, elegimos a partidos que ellos eligen a, su, a sus diputados, a sus personas que van luego en, a encuadrar el Congreso. Entonces, ¿qué elegimos nosotros? ¿En qué somos partícipes nosotros? Pero Mira, en Reino Unido, que es una democracia avanzada, con el Brexit la población ha decidido lo que quiere y se ha respetado se ha respetado la decisión del pueblo. El problema es que en España no se vota... No se vota Nada, o sea, votar el, cada cuatro años... El Brexit lo decidió un lobby. Entonces, eh, pensar que la gente vota eh, libremente, pues yo en eso comparto cosas muchas cosas de las que dice el grandísimo Antonio Escotado, que dice que la gente no le vota a una persona, la gente vota lo que te han dicho en la tele, pues si este es más guapo, como le pasaba a Adolfo Suárez, ah, mira, Adolfo Suárez, qué guapo, y le voto. Pedro uh -huh. Sánchez. Es muy guapo. Si Entonces lo diríamos un poco, Raúl, para que los espectadores nos entiendan que el sueño de Antonio García Trevijano es más ficticio y real que, que real. ¿no? ¿Crees que es una utopía y que la partitocracia existente, que existe en muchos países, ahí estamos de acuerdo, en Francia, en Alemania, etcétera, es la única opción posible para, para nuestro país, para España? ¿no? no, yo lo que creo es que, creo que en lo que comentas, yo pienso lo siguiente, en 40 años, los políticos, o la clase política, es que parece que la clase política es un ente o una masa que cae de otro planeta. Los políticos salen de la ciudadanía, del ciudadano de a pie. O sea, los uh -huh. concejales de mi pueblo salen de mi pueblo y así sucesivamente. Entonces, el nivel político actual sale de la ciudadanía. Hay que pensar que por cada 100 españoles, una persona es político profesional. Eh, es el fiel reflejo de lo que somos como país y como ciudadanos. Bueno, sí... Si lo Disculpa, Raúl, si los ministros de Podemos actualmente o del PSOE son políticos profesionales, entonces cualquiera vale para ser político, ¿no? Si les pagan por la política son profesionales. A mí no sí, me pagan. Lo, lo que pasa Yo es que la política en, en, no se considera una profesión en sí, o sea, eh, ta, ta, o sea tal y como está terminologizado, ¿no? Eh, no es una profesión en sí, es simplemente un trabajo que durante cuatro años uno tiene que realizar porque te han votado y poco más, o sea, ellos lo toman como algo profesional Adriana, porque... Adriana Lastra, ¿qué es? Un lastre. Pero quiero decir que se dedica a la política profesionalmente. Nunca, jamás ¿Sí? ha trabajado. Entonces su trabajo profesional... Pero no debería ser así. Claro, en eso estamos de acuerdo. Pero eh, escúchame, que ella va a hablar algún sitio y la gente le hace palmas. Ella se dedica a insultar a, otra, a otro político y la gente le aplaude. Entonces, la culpa... Yo no eximo nunca de que la culpa es nuestra. De hecho, yo creo que lo que siempre dejo claro en los vídeos es que la culpa es nuestra. O sea, Si una persona no sabe que el ministro escriba dice públicamente que él no sabe si la recuperación económica va a ser una V, una U, una lámpara de Aladín, si tú no sabes que eso lo está diciendo un ministro, la culpa es tuya por no informarte. Si no uh -huh. sabes lo que debe tu país, la culpa es tuya. Si yo cuando hablo con mucha gente de aquí, la gente no sabe ni lo que debe el ayuntamiento de su pueblo. Le da uh -huh. igual. Uh -huh. Entonces, ¿la culpa de quién es? Ahí eh, también te, te, eh, se me olvidó comentarte algo que hablabas de la abstención, ¿no? Eh, hiciste una mención a la abstención diciendo que a, a lo mejor de 10 millones de personas que se abstenían en España, siete lo hacían porque ni siquiera le importaba eh, participar, acudir a, a votar. También hay que distinguir aquí entre la abstención activa de las personas que deciden no votar porque no creen en el sistema, como pueda ser yo, o la abstención pasiva, que es aquella que, bueno, que la gente es que no le interesa nada. Yo me presenté, de hecho, a las elecciones, eh, Raúl, ya aprovecho y, y lo comento aquí a la audiencia, que te siga a ti también. De hecho, tenemos 270 espectadores en directo, que es una locura, y miles de comentarios, y le agradezco a la audiencia que, que estén aquí. Pero bueno, aprovecho y les comento a ellos a todos los que te siguen, a ti también y a Movimiento Civil, que yo me presenté a las elecciones. Yo me presenté como alcalde eh, a las elecciones de dos hermanas, con 24 años. Y allí me encontré a un alcalde, al más longevo de toda España, que es Francisco Toscano Sánchez, alcalde del PSOE, eh, lleva 37 años en el poder. Y yo me presenté en el pleno eh, con una hoja y en tres minutos le planteé un discurso de la corrupción existente en el ayuntamiento. Él perdió los papeles en ese momento, me llamó antidemócrata y pegó un puñetazo encima de la mesa. Y dijo, coño, ¿qué coño me estás diciendo? Y todos los políticos, es decir, todos los concejales del ayuntamiento agacharon la cabeza a la hora de ver a un ciudadano que estaba simplemente eh, pidiendo explicaciones, pidiendo transparencia a un ayuntamiento que no la tiene. Entonces yo inicié una campaña posteriormente con un partido local que yo creo nos presentamos eh, obtuvimos, según el recuento, 878 votos Pero eh, cuando fuimos a los colegios Y vimos las actas eh, electorales de todos los colegios Nos dimos cuenta que el resultado era mucho mayor Por eso lo, lo denunciamos Lo denunciamos, de hecho, a través de una, de una plataforma Que se llama Elecciones Transparentes Y nos informaron desde el juzgado Que es que no había nada que hacer Que había que esperar cuatro años a que hubiera otras elecciones Pero el sistema, como tú has comentado también un poco en Inglaterra está un poco influenciado por los lobbies o, o por personas que tienen mucho poder. Y ahí, ahí sí ahí sí estamos de acuerdo. Un poco, ¿no? Eh, no un, po un poco me refiero... a Todo ver. lo que elegimos está vendido. El uh -huh. cerebro humano, o sea, cuando tú escuchas eso de... Me hace mucha gracia escucharlo de, o leer estos comentarios. No he visto nunca una foto de una chica eh, que diga, soy única y especial. ¿No? Y... Y por la calle hay 1.500 con la misma estética. Entonces, eso de que eres único y especial, pues será en ciertos matices. En general, el ser humano tiene unas características muy similares. Con unos matices, somos una enorme amalgama de grises. Uno puede tener un pensamiento, pero al, al final, pues, a todo el mundo le gustan más o menos casi siempre las mismas cosas. Y tiene tolerancia a lo mismo. Uh -huh. Entonces, somos muy influenciables. Muy influenciables. Eh, uh -huh. Hasta tal punto que yo siempre hago el chiste o la broma de imagínate que yo utilizar a las redes sociales para decir que tengo un problema y que me hace falta dinero. Te garantizo que habría mil o dos mil personas que me darían cinco o diez euros sin pensar realmente si lo que hago es correcto. Solamente porque les parezco gracioso, o simpático o cualquier sí. otra cosa. Y es así. Uh -huh. Quisiera decir a la audiencia, y creo que Raúl estará de acuerdo conmigo en esto, que estamos en desacuerdo en algunas cuestiones, pero que en cambio, bueno, yo creo que compartimos la idea. Esa, ¿no? De que en España algo debemos de hacer. Eh, ya no solo, a lo mejor, que tú decidas acudir a votar o que yo decida no, no acudir a votar, pero ¿no crees que el pueblo español eh, debería de movilizarse ante esto y pedir que los políticos o se vayan o, en fin, algo, algo, ¿no? Ahí estaremos de acuerdo, algo habrá que hacer, ¿no? Eh, somos tan fáciles de leer los españoles en masa... Que todos, los locos como yo, decíamos que el estado de alarma se acababa antes de el desfile del Orgullo este LGTB y que vamos a pasar el verano porque hay una cosa muy clara que es que si hace calor la gente no va a manifestarse. Esto es estadístico. Y cuando se ponga la cosa muy mal otra vez y antes de que se acabe el mes inábil de agosto nos van a encerrar otra vez. Uh -huh. Es el estado ideal para esta manipulación que tenemos. Entonces, es muy fácil saberlo, que tú haces una manifestación el 9 de mayo o de abril y va a ir más gente que si la haces el 9 de agosto, que no va a ir nadie, ni el convocante. Es que somos así, es que es muy fácil de manejar a la gente. Entonces, yo lo que digo es que si usted está en desacuerdo, por ejemplo, ¿le ha votado usted al Partido Socialista? Sí. Usted se creyó cuando Pedro Sánchez dijo que no iba a pactar con Bildu. Lo repito, una y veinte veces, no voy a pactar mm -hmm. con Bildu. Y usted le votó, lo que tiene usted uh -huh. que hacer es acercarse a la sede del Partido Socialista, que tiene miles de sedes en España, miles, a preguntar por qué. Y no solo eso, sino los uh, representantes locales de ese partido, que en algún momento con la voz muy baja discrepaban o que no tenían tolerancia al pacto con ETA o al nacionalismo. ¿Has escuchado una voz discrepante del Partido Socialista o del Partido Popular en más de 8000 ayuntamientos que hay en España contra los que dan el cargo a dedo? No. No, qué? no, la verdad es que dinero? no. Digo uh -huh. yo no sé. Uh -huh. Es que ni alcaldes que tienen una mayoría aplastante en sus ayuntamientos, que tienen su silla asegurada, que sean del Partido Socialista o de otro, ninguno ha dicho nada. De hecho, hemos visto a Paje decir tres chorradas, pero luego se echa para atrás. Hace un chiquito de la calzada y así Lambán, el otro y el de la moto. Es que sí, pero un poco que no, que era un poco de broma. Entonces, el político uh -huh. en España para mí ideal es Pedro Sánchez, porque tiene el don del vacío. Eh, él le gusta verse y punto. Uh -huh. El que quiere el poder absoluto, que es Iglesias. Y luego el otro ejemplo es Revilla revilla a qué se dedica a la que te descuidas cuando no tiene argumentos dices que yo quiero mucho a cantabria Olé. exacto es el populismo no en versión en versión izquierda no o, o nacionalismo porque más o menos ahí es donde se encuadran no entre el, nacionalismo entre es el, el odio todo. a todos los demás a todos los demás ahí estamos de acuerdo te, te quería comentar porque has hablado al principio del programa y se me ha olvidado y se me ha olvidado aquí preguntártelo has hablado del concepto de latinos eh, quizás nosotros tenemos un país más corrupto porque somos latinos, porque nos viene un poco ahí de herencia, ¿no?, de cultura. Eh, antropológicamente también somos católicos y el catolicismo, bueno, ha, no ha permitido esa cultura del trabajo, esa ética moral que tienen los países protestantes. Hay, no sé si... Si sí estamos de acuerdo, pero bueno, eso, es, en fin, es lo que dicen muchos expertos. Entonces, ¿cree realmente, Raúl, que, que hay un factor latino que nos hace al español ser más eh, pillo o más pícaro a la hora de, de aprovecharnos cuando un político entra a una institución y, y robar al pueblo de la forma tan descarada y de mentir tan descaradamente como lo hace? Yo me casé y entonces, desde que me casé, aprendí una cosa, que a contestar las preguntas por partes. En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. No, no. Vamos por partes. Lo primero es que todos los países que comparten una religión cristiana, estadísticamente, son los más avanzados del mundo. Yo soy ateo, pero no hay más que ver el avance cultural, económico, eh, pues yo que sé, desde los grandes pensadores hasta los grandes inventores, pues yo siempre digo lo mismo. Dígame usted, enuméreme usted, 10 grandes inventores que hayan salido de todo el continente africano. Y de eso nunca se habla, y parece que está mal decirlo. Vamos a hablar de que la religión cristiana pues, ha ido de la mano con capitalizarse y con el avance. Tuvieron sus años oscuros en la Baja Edad Media, pero en nombre de Dios y de España, pues la cultura avanzó y llegó a... a bueno, durante tres siglos fuimos dominadores del planeta Tierra y creo que lo más parecido a la Carta de los Derechos Humanos, era lo que decide Isabel la Católica cuando dice que estés al lado que estés, tienes los mismos derechos como ciudadano. Entonces, creo que yo, no soy creyente, pero soy respetante, creo en la evolución que ha tenido Europa y en Estados Unidos, viene de la mano de ciertas creencias que permiten más libertad. Pensemos que en Europa, a partir del siglo III, una mujer puede tener propiedades y en el siglo VII hay reinas que son mujeres. Esto... Si me ponéis un ejemplo en algún país islámico que a lo mejor no lo tengo yo controlado, me lo decís. Y luego, eh, en la otra parte de la pregunta. Um, eh, nosotros somos latinos, pero latino viene del latín. Uh -huh. Y en España sabemos que la Celestina la escribe Fernando de Rojas. ¿Y quién escribe el Lázaro de Tormes? Eh, ¿Lazarillo? ¿La ¿La picaresca? Es algo innato al español. Aquí la gente se jacta de no pagar impuestos, en Grecia era un deporte nacional no pagar impuestos, Italia es un país corrupto hasta la médula con un Berlusconi en el poder. Y cuando yo escucho a Irene Montero, que creo que tiene menos conocimiento que la etiqueta de un cartón de cereales, decir que su modelo político ideal es Argentina. Uh -huh. Los argentinos son latinos como nosotros y me puede explicar alguien cómo está Argentina o no sale en la televisión. También hay un ejemplo que no cumple con esta condición, que sería el ejemplo de Irlanda, que es un país tremendamente católico, pero que sus niveles de corrupción son de los más bajos de Europa. Pero quizás su aproximación a países como el Reino Unido, países más anglosajones y pero, protestantes. Lo, lo de Irlanda seguramente viene porque tiene un, un régimen económico que un irlandés. Yo tengo una carga. Eh, de un 35% aproximadamente de impuestos desde el Estado y un irlandés un 10%. Entonces, si yo tengo más dinero en el bolsillo y no viene a robarme mi dinero de mi bolsillo que me lo gano trabajando un político de turno, pues soy menos corrupto. Pero si en países como en Grecia la presión fiscal llegaba al 50%, pues yo lo que intento es guardarme mi dinero. Y ahí viene la economía sumergida y todo esto, que es así. Raúl, ahora entiendo entonces por qué eres liberal. Quieres mantener tu dinero en el bolsillo y que no te lo roben. Entiendo ahora. Te quería hacer una pregunta, Raúl, porque creo que lo que has comentado es muy interesante. Has dicho que en Estados Unidos, a tu modo de ver, hay más libertad o puede haber más libertad que en España. Eh, es eso lo que te he escuchado. Eh, ¿Qué crees entonces? ¿Hay más libertad? ¿No hay más libertad? ¿Cuál es tu opinión? Eh, Estados Unidos tiene una de las constituciones pues tiene muchísimos años, eh, y siempre se ha valorado mucho lo de la libertad, eh, ¿no? Ya lo dice en su himno, eh, tierra de valientes y de gente libre, pues eh, creo que hasta tal punto es que como es el país más rico del mundo, con una diferencia de 300 veces con otro país, pues cuando Donald Trump en su discurso de investidura dice que él está en contra de la globalización Habla del nuevo orden mundial en su discurso de investidura y dice que a él lo que quiere son naciones soberanas, con fronteras y cada uno con sus peculiaridades. Yo sabía en ese momento que se había pintado una diana en la espalda y que iban a ir a por él porque defendía exactamente eso. Yo no quiero una entidad supraestatal que me controle. Ya me sobra Estado, pues imagínate para tener una entidad supraestatal que controle los Estados. Como es lo que defiende el club Bildalberger eh, con lo que hay allí metido. Yo muchas veces cuando comparto algo de esto, como la gente no, no pierde tiempo en informarse, aunque sí se sepa la alineación del Leganés, pues creo que es muy uh -huh. importante saber que nosotros somos un experimento, como dice Iván Redondo, una partida de ajedrez. Uh -huh. y, y somos Entonces, para ti, ¿para ti la Constitución de Estados Unidos permite a los ciudadanos americanos ser más libres? ¿Que la nuestra? Sí. Pues mira... Te comento algo y creo que a los espectadores, especialmente a los seguidores de Antonio García Trevijano, le va a interesar. Sabes que en la Universidad, la University Press of America, de Estados Unidos, destacó a Trevijano como la figura más destacada de la política española desde finales de los años 70, y probablemente uno de los intelectuales más importantes del siglo XX en teoría política y estética. Reconoce en el Congreso de Estados Unidos, Raúl, que Antonio García Trevijano fue el único en España que intentó implementar un modelo parecido al modelo americano en nuestro país. Entonces, nosotros que discrepamos, pero que nos respetamos mutuamente, yo seguiré defendiendo, y te lo digo sinceramente, las ideas de este señor, que murió en el 2018, pero que ha dejado un impronte y un legado intelectualmente a España, y creo que eso al menos se lo debemos de honrar y agradecer, aunque no pensemos como él, porque yo respeto que, que la influencia de los lobbies, la partidocracia y, y, y el miedo también que existe por parte de mucha gente a votar al PSOE, porque a mí el PSOE, ya te he comentado, que me presentaba las elecciones y me hicieron la vida imposible, pues yo soy el primero en que no quiero que el PSOE eh, gobierne España, pero vamos, ni el PSOE y ahora mismo ninguno. Así que de verdad, Raúl, te agradezco muchísimo la entrevista que nos has dado hoy. Eh, te sigo por las redes, eh, eres más conocido como el murciano encabronado, o sí. yo te diría más el murciano indignado. No sé no, cómo no. tú lo catalogarías, ¿no? Yo no estoy ofendidito. Ni, no. Yo estoy encabronado. Yo me cabreo de ver cómo... Eh, aquí resulta que si criticas el latrocinio institucional... Entonces lo que te va a decir un político es, ay, que tú no estás a favor de que los médicos cobren, porque si te metes con lo que yo gano de político es que estás atacando a la sanidad o lo que en ese momento se les ocurra. No, yo estoy encabronado, aburrido de golfos, de gente que no aguanta un debate, de que cualquier partido político actual reciba dinero del Estado y que a la gente eso le parezca mal pero que nadie piense que los sindicatos reciben más dinero del Estado que los partidos políticos y nadie señala con el dedo a los sindicatos. Esos que no sabemos dónde están con el tema de los sertes y la mayor tasa uh -huh. de paso de la historia de España, pues yo no escucho a ningún sindicato todavía. Entonces eso me encabrona, ¿no? Yo ofendidito, no estoy, tengo ya edad. Y uh -huh. Entonces es la única, la, unic, la única palabrota que vas a dejar en el programa, ¿no? Encabronado, ¿no? Es la única. Bueno, tampoco es que sea Acabronado, una palabrota no, no, bueno, no, no es una palabrota. Viene de cabrón pero viene también un poco de, de un sentimiento personal que tú, que tú estás viviendo, ¿no? Y, y te entiendo perfectamente porque creo que la mayoría de, de españoles que nos ven se sienten igual que tú y e igual que yo. Entonces nada, Raúl, te voy a dejar un minuto de oro eh, para que bueno pueda eh, despedirte de la audiencia, que puedas decirle lo que te dé la gana, puedes también mandarle un saludo a tu familia si quieres o a tus seres queridos y, y nada, todo tuyo. Pues nada, yo. Creo que soy transparente, hablo claro, siempre digo lo mismo, nunca jamás me preparo nada, no me hago un papel, si necesito memorizar cifras muy complicadas, sí lo hago. Creo que molesta que una persona normal y corriente tenga una opinión propia, eso es muy peligroso, una opinión propia, y agradecer a muchísima gente, pero una cosa bárbara, la cantidad de gente que me manda mensajes. No agradezco tanto esos mensajes de las 3 y 20 de la noche que dicen, perdona la hora, pero ole tus huevos. Creo que eso claro. me lo podéis decir a las 8 o a las 10 y media, que son los mismos testículos. Y eso sí, pues mandarle un. Pues mucho mucha fuerza y un abrazo a mi churri, porque su abuela está un poco pachucha y. Vamos, bueno, que no es nada, será un pequeño sustito y seguro que se pone súper bien. Te deseo lo mejor, como youtuber eres muy bueno. Eh, espero que todos los espectadores del Movimiento Civil también entren a su canal y se suscriban si quieren seguir todos sus vídeos. No sé si, si haces vídeos no a diario o semanales, eh, Raúl. Cuando me deja mi jefe. Cuando te deja tu jefe. Sí, sí yo por ejemplo esta mañana, antes de, antes de que me recogieran, estaba a las 7 de la mañana en un banco tomando un yogur y... ...pues a lo mejor se me ocurre decir alguna cosa y ya está... ...no es algo que lo hago premeditado ni nada... ...ni algo con mucha gente de hablar del tema actual... ...no me gusta lo de la actualidad... ...todo viene por algo que pasó antes... ...y uh -huh. la gente es como... ...somos tan fáciles de conducir que es... ...vamos a levantar humo... Pues vamos a pintar los buzones de arcoíris... ...y los coches de arcoíris... ...y la gente va a hablar de eso... ...o vamos a sacar dos payasas a decir... ...les galles y les gallines... Y la gente se entretiene con eso y no piensa en el problema mollar o real, que es uh -huh. la ruina económica que tenemos, la deuda como país y la fractura social que hay tan grande. Entonces, y la división que existe también, exactamente, que es provocada por la fractura social, exactamente. Yo, a mí, que tengo 44 años, me dijo un señor de 32, pregúntame sobre la guerra civil, que yo lo sé todo. Y yo le dije, llevo toda mi vida buscándote. Y le dije, ¿a qué votas a Podemos? Y me dice, sí, digo, pues ya hemos terminado de hablar. Uh -huh. Yo mi mensaje es un poco, bueno, en fin, quizá por mi edad o quizá por, por haber leído a, al maestro que recuerdo siempre, Antonio García, creo que debemos de dejar los bandos, creo que el pueblo español debe unirse ante una idea de, de pedir una libertad, una libertad política colectiva y entre todos, pues, en fin cambiar un sistema que todos reconocemos que no funciona, cada uno tiene su, su visión y es respetable. Y te agradezco de verdad, eh, Raúl, que hayas decidido venir al programa, hemos estado casi una hora, has perdido una hora de tu tiempo, a lo mejor la has ganado, dependiendo de cómo tus oyentes después lo analicen, pero de verdad te digo, para mí ha sido un placer conocerte y gracias que por, por, por asistir, de verdad. Eh, te te lo, lo tendré en cuenta para, para el futuro, de verdad. Te voy, a, te voy a decir una cosa respecto de los bandos, ¿vale? ¿Has visto la uh -huh. pistola? Pues, ¿Es ¿Que si he visto alguna vez alguna pistola? Sí, una pistola? Un arma. Un arma. Eh, sí, he visto una pistola. Pues eso quiere decir que hay dos bandos. Si tú eres de los que la empuñan y le pegan un tiro a una persona por la espalda, tú estás en un bando. Y si eres el que recibe el tiro, eres de otro. Cualquiera que respalde al que le pega un tiro a una persona o le pone una bomba a APA, está en un bando donde yo no voy a estar nunca. Entonces, mientras la sociedad no entienda que sí hay gente mala porque nacen malos, vamos a seguir pensando que todos somos muy buenos, pero que tenemos ideologías diferentes. No, hay gente que es mala, de que es un problema para la sociedad y que ese virus se contagia. 277.000 votos tiene Bildu, son la llave del gobierno, socio preferente, como dijo Otegi. Entonces, para mí, por desgracia, sí hay bando. Uh -huh. Perfecto, pues nada, buenas noches a todos y de verdad, gracias por asistir. Chao, gracias Raúl.